Os presento a mi criatura. Tiene los mejores dientes de aquí a Pekín. Fíjense, 20 perlas nacaradas. Es todavía muy chico para tener dientes de verdad, pero los dientes de leche tienen su importancia también. Porque ahí donde los ve, le tienen que durar hasta que cumpla los 12 y se vaya al instituto. Le sirven para masticar, para el desarrollo maxilofacial y vocal y más importante aún mantienen el espacio para los dientes definitivos que le saldrán después. Pero no, no se preocupe, aquí estoy yo para ayudarle con las revisiones dentales de su criatura. Le enseñaré cómo debe cepillarse los dientes después de comer y cómo conseguir una auténtica sonrisa americana. Le esperamos para las revisiones odontológicas de su hijo. Ofrecemos grandes descuentos para toda la familia. Somos miembro del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz.